Muy buenas tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a aprender a compartir calendarios, pero antes de iniciar necesito eh, que tengan presente dos cosas. Para compartir calendarios tienen que ser que, calendarios propios, por ende calendarios y reuniones los podemos compartir, pero días festivos ni Liceo la Virgen vamos a poder compartir. Entonces, teniendo esto claro, vamos a ir a la opción de compartir, que se encuentra por acá arriba, y vamos a compartir el calendario reuniones, que si lo desmarco por acá, van a poder ver que tengo dos opciones. Entonces, toco compartir, reuniones, y lo que tengo que hacer es escribir a una persona para compartírselo. En este caso voy a utilizar un ejemplo con Adriana Cordero. Le escojo las propiedades o las este, opciones que ella va a tener para ver este calendario. La primera es solo puede ver si estoy ocupado o no la segunda es que puede ver los títulos y la ubicación por ejemplo en el calendario que grabamos podría ver el título reunión office 365 y en en 2. esta tercera opción es que puede ver hasta los detalles que pusimos ahí archivos que subimos ahí etcétera y la última opción es si puede editar en este caso podría estar viendo este eliminando o creando ella archivos va a ser otra administradora más de este calendario vamos a escoger la tercera opción que puede ver los detalles, y le doy compartir. Con solo eso, ya ella va a tener control del calendario reuniones. Muy bien, reuniones, acuérdense de eso. La siguiente opción está en la eh, ranurita de nuestra eh, configuración. Entonces tocamos ahí, eh, nos va a abrir este menú, y abajo abajo vamos a tener una opción que dice ver todas las, las configuraciones de Ulook, tocamos en esas configuraciones nos vamos a esta opción que dice calendarios compartidos y ahí lo primero que nos sale en esta opción es algo similar o de hecho igual a lo que hicimos antes ves podemos compartir uno de nuestros calendarios y la opción 2 que es la que vamos a utilizar en este momento que nos va a permitir hacer un calendario público entonces igual seleccionamos el calendario reuniones toco y le doy los permisos que va a tener Igual que antes, este, le voy a dar los permisos de que puede ver los detalles. Y último paso, darle publicar. Publicar, eso me va a generar dos opciones. Una configuración en HTML que es la que vamos a usar. Y una configuración en ISC que es ICALC. Que para poder importar este calendario a otros lados. Pero nosotros vamos a usar HTML. Lo toco y le doy copiar vínculo. Y ya con solo esto, la persona que tenga este vínculo va a poder ver nuestro calendario. Si voy aquí a la página, a una página web nueva, y le doy clic derecho, pegar, ahí se me pega el, link, el vínculo, y como van a poder ver, pues ya voy a poder ver todos los eventos, reuniones y acciones que tenga el calendario reuniones. Eh, podría perfectamente ser eh, un calendario que hice para entrega de trabajos de estudiantes, o para entrega de avances de estudiantes, algo. Entonces, me pasé aquí a Teams, y aquí tengo un Teams de prueba para que lo puedan ver. Ven acá donde yo puedo agregar más pestañas a mi Teams. Entonces yo perfectamente podría agregar un sitio web, porque al final de cuentas eso es esta paginita. Le doy clic, le pongo calendario y eh, le pego la URL de ese calendario y lo guardo. Y como pueden notar en estos momentos, pues ya yo tendría mi calendario en una pestañita más y compartido acá. Pues yo lo puedo modificar y ver. Pero esa sería otra este, de las posibilidades que voy a dar con este, compartición de calendarios. Muchísimas gracias y eso sería todo por el día de hoy.